Hola. Hola. Play Motor. Alma de las fiestas. El alma de las fiestas. Muy buenas, muy buenas. Yo soy Cacho Andrés, el dios del cachorro. Bien, vamos a organizar la fiesta de Napier. Sí, es que Napier cumple día año, el 24 de, de abril. Entonces vamos a echar una fiesta de puta madre, un. Bueno. Dilo, dilo. Otra vez. Sí. Bueno, entonces. Este, Napier, este, este niño, niño, mi niño Napier, Napier cumple 10 años el, el 24 de abril. De Entonces, en un par de, par de semanitas, semanitas. Y claro, vamos a echar una, una fiesta de putamar en un sitio, pues, pues es secreto, secreto pero hay <risa> <no, no, risa> que preguntarlo en privado. La fiesta, La fiesta de, de Napier. Napier. ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso con el decreto real paranoico del gilipollas este, eh, los perros pueden salir a pasear. Sí. Por lo, tanto, por lo tanto, los perros, los perros tienen derecho, derecho a celebrar su cumpleaños. Años. Esto es así. Las personas a lo mejor, sí, sí, sí. A lo mejor no. El decreto el, real a lo mejor establece que las personas que la persona no pueden celebrar su cumpleaños. Pero los perros sí. Por lo tanto, podemos ir al cumpleaños de la ¿Estáis todos invitados? ¿Todos? Sí, todos. ¿Invitas a todos? Pues claro, claro que sí. Es como que ya sabe que los perros, claro... Que tienen el derecho de echar una fiesta, echar una fiesta sin, fiesta, sin, fiesta, sin fiesta, problema, claro. solamente fiesta, los humanos no pueden echar fiestas la fiesta, la fiesta. Claro. ahorita, entonces ya estamos, entonces todas las perras, perros del barrio, invitadas, sí, que donde... vengan las perras, sí. <ríe> y bueno, <ríe> perros también, <ríe> no, no, no, sí, claro, claro. todos, <ríe> Es al cumpleaños de Napier el 24 de abril en un sitio secreto. Pero antes tenemos que hacer más fiestas. Antes tenemos que hacer más fiestas. Y, y bueno, vamos a ver a Napier, a Napier que le gusta de música. Voy a que seleccionar. Vamos a ir mirando la playlist de Napier. La playlist de Napier. Corta, corta ya.